Hola chicos, antes de empezar con el vídeo os voy a decir una cosa súper rapidita Y es que muchos de vosotros no lo sabéis, ¿vale? Algunos sí, los que me sigues en Instagram Si no me sigues, pues aquí me puedes seguir Pero bueno, lo que voy a decir nunca lo he dicho en ningún vídeo Así que creo que puede ser guay que lo diga Porque es algo que últimamente me estáis preguntando un montón No sé, no, nos lo diría De hecho, ni me pagan por decir esto Así que si lo digo es por algo Bueno, básicamente es que poquitos de vosotros sabéis que tengo 21 buttons Bueno, la aplicación está que tú subes tus looks Y puedes ver de dónde son, cuánto valen, incluso comprarlos Es seguro, que siempre estoy diciendo Es seguro, no que sí, es seguro Comprar por internet, tranquilo, sobre todo en pues, sitios así, ¿no? Una página, yo que sé, con un nombre raro, pues yo te digo, pues mira, no, no te lo puedo asegurar, pero 81 Guambatos es seguro. Así que nada, pues aquí podéis ver mis looks, que veo que últimamente os interesan bastantes. Ahora que he cambiado así un poco mi forma de vestir y tal. Y me lo estáis preguntando bastante: ¿dónde son tus pantalones, tu camiseta, tus zapatos, tus calcetines? Bueno, el caso es que tenéis el link en la descripción pues si me queréis seguir y ver mis looks y tal. Así que ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Que por cierto, he de decir que miréis por favor el vídeo entero porque es bastante interesante y bastante ameno. Sé que muchos directamente ni estaréis viendo esto porque lo habréis pero bueno, si estáis aquí aprovecho para deciros que por favor lo miréis entero Porque hay cosas muy importantes que creo que debéis saber Entonces, nada, aparte de la receta pues digo cosas importantes y me gustaría que lo vierais entero Solo eso, ¿vale? Que son 10 minutos de mierda, chicos, que no os vais a morir Así que nada, ahora sí que sí, dentro vídeo Hola, family! bienvenidos a mi canal Y si no me conoces... Aquí tienen su Instagram, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy, como ya veis en el título, voy a haceros un remedio casero para esa cosa llamada celulitis Eso que las personas odiamos tanto cuando nos sale Digo personas porque esto no hace falta que seamos ni chicas ni chicos Simplemente con ser persona, pues... te sale Sí que es verdad que nos sale más a las chicas que a los chicos Pero bueno, tampoco os voy a contar nada que no sepáis, ¿no? Vamos directos al grano, al grano de café Es lo que necesitamos Café molido, que sea natural, que no sea descafeinado que, que pues café No hace falta que sea una marca específica Simplemente con que sea el típico que viene así Pues para hacer en máquina, lo tienes en el bote Bote, bote es el que tú necesitas Necesitas un bote, un cacharro Un paperware, lo que tú quieras Pero algo para meter el condimento Así pues será aceite puro Sí, aceite, aceite es bueno, lo que iba aceite de oliva o aceite de coco Lo que tengas Y por último, azúcar blanco El azúcar que tiene todo el mundo en su casa Digo, yo no sé, pregunto Entonces, ya lo he desordenado todo con lo bonito que estaba Me cago en todo Bien, las cosas que necesitéis saber son muy simples Más que nada es porque quiero daros unos cuantos tips Antes de que hagáis estas cosillas y explicaros Un poquillo de de estas cosillas Quiero aclarar que no soy ni nutricionista, ni especialista en esto Ni dietista, no soy nada, ¿vale? Pero no hace falta ser muy listo para saber que si comes sano Evitarás como el doble o el triple De celulitis, o por no decir evitarás la celulitis, ¿no? Bien, esto lo llevo usando tres años Con este verano, ¿vale? O sea, este verano hará tres años, supongo Pero sé que el año pasado lo usaba y el año pasado lo usaba Porque el anterior también lo usaba, entonces ya no me acuerdo Si anteriormente también lo usaba, pero sé que de momento tres años con este, lo estoy usando. Okay. Esto lo estoy usando cada dos días Más bien tres veces a la semana Y bueno, tampoco creo que haga falta ser muy listo Para saber que dos litros de agua o tres al día Será muy bueno, ¿vale? El agua es muy bueno Es algo que se recomienda en todas las dietas anticelulíticas Porque el agua ayuda a expulsar los líquidos retenidos Bebe mucha agua, coño Lo del agua yo no lo he hecho tanto Pero sí que hubo una época cuando yo estaba en la agencia de modelos Pues el nutricionista me dijo que tenía que beber Tres litros de agua diarios Y tenía hasta alarmas para beber agua Bueno, el caso es que cuanto más agua bebas Mejor porque más expulsarás eso sí, te vas a tirar todo el día meando, pero es lo que hay Si quieres tener una vida sana, saludable Y el cuerpo bastante bonito. Respecto al tema de comida Basura, no te jode, a mí también me gusta comer patatas Fritas, hamburguesas y mierdas de esas, pero Por favor, evítalo, ¿vale? Evitemos que nos salga eso De lo cual nos estamos intentando deshacer Come fruta, hay muchas frutas especiales que te ayudan A combatir la celulitis, ahora mismo no sé Cuáles son y tampoco os voy a decir unas que me hayan informado Así por internet, yo es que estoy aquí para enseñarte Una cosa casera, entonces... Y claro Por no nombrar el llamado ejercicio Lógicamente tienes que acompañar Esto de ejercicio, no hace falta tener una tabla de ejercicios, no hace falta tener una rutina, no hace falta nada. Simplemente con que vayas al instituto, al trabajo, a todos los sitios andando, no cojas el coche para todo en absoluto. Entonces, que no hace falta seguir una tabla de ejercicios, ni una rutina ni nada, simplemente con hacer un poquito de ejercicio, ir andando a los sitios, evitar el transporte y todo para pues para la sangre, para la circulación, para tener una vida saludable. Es muy bueno hacer miles de pasos diarios y te va a ayudar muchísimo a todo. Pero por otro lado, ahora os voy a explicar un truquillo que hago yo para el tema del ejercicio, para que sea compatible con todo esto y tal. Y nada, pues... Pues si queréis podemos empezar ya Bien, aquí tengo el cómo quedaría Este me lo hice hace bastante tiempo Pero vamos a hacer bastante cantidad Entonces si nos sobra lo vamos a meter en la nevera Eso quiere decir que esto es lo que había en la nevera No pueden pasar más de 15 días Esto lo voy a tirar más está ya como súper duro y tal Pero vamos, quedaría como una masa así Bien, para empezar vamos a coger nuestro cacharrito Blanco, bueno, blanco... Que... Si tenéis un cacharro rosa, pues de puta madre, ¿no? El color no influye, tranquilos Yo tengo siempre este café, ¿vale? Da igual de la marca que sea, mientras sea esto Ya, repito, lo he dicho antes, pero por si acaso Podéis usarlo directo de la máquina cuando hacéis el café y tal que sobra, lo podéis echar Pero yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado igual Así que vamos a usar una, dos... Y tres, tres cucharadas de café molido Recordad que no sea descafeinado El café es uno de los mayores enemigos de la celulitis La va a combatir, pero vamos, como si fuera eso la batalla de su vida Bien, una vez hayas echado las tres cucharadas de café Ahora vamos a coger el azúcar, blanco, moreno, el que sea Recomendable más el blanco Pues vamos a hacer las mismas cantidades Porque las cantidades son las mismas para todos los ingredientes Una, dos y tres Y como veis ya está aquí, ya llegó la patrulla carina Y ahora con aceite de oliva o aceite de coco Una... Dos y tres Entonces se te quedará así Y empiezas a removerlo todo Y bien, ya estaría aquí nuestra masa Pues ya está, ahora te la comes ¡Es broma, chicos! Bien, lo que vas a hacer ahora es muy simple Tiene que quedar bastante, o sea, tiene que quedar eh, Tiene que quedar ¿Cómo se usa? Os laváis el cuerpo con jabón bastante bien, que esté bastante limpito. Y con el cuerpo mojado, cogéis con la mano y os la vais poniendo así. Voy a hacer yo la prueba aquí. En vez de esta, que es la buena, voy a hacerlo con la mano. Se coge, se pone así, ¿vale? También os digo que estoy con el brazo seco y no se queda igual. Pero bueno, lo que tenéis que hacer es masajéis así y apretando. Se os va a quedar un poquito roja la piel, pero no pasa nada porque es que estás esfoliando, es igual cuando te haces un esfoliante en la cara, que por cierto, esto sirve también para la cara, ahora os explicaré más y nada, pues hacéis así, circulares durante 5 minutos en cada zona 5 minutos en los brazos, que tengo cirugías en los brazos yo no tengo celulitis en los brazos, pero por ejemplo, cuando me sobra algo de producto, me echo en los brazos simplemente para esfoliar, cuando estoy 5 minutos masajando, es en los glúteos, en las piernas o incluso en el abdomen, porque a mí también me estaría sobre todo aquí en la... no lo no entiendo pero bueno, pero bueno, el caso es ese, que tenéis que estar 5 minutos masajeando en círculos y luego dejarlo reposar 20 o 15 minutos, supongo que estáis pensando me cago en todo, voy a perder toda una tarde no, a ver, ahora viene el truquillo del que os iba a hablar a ver, me voy a lavar esto un momento ¿no? ¿Voy, a... Me voy a dar un poco de, no sé vale, ya estoy de vuelta, lo que decía es que ¿qué decía? Lo que decía es que vais a tener que estar esperando 20 minutos reposando Imaginaos, una canción de 4 minutos, pues estáis así, escucháis la canción entera Después de esos 5 minutos tenéis que estar esperando a que penetre bien en la piel, en la cafeína, todo Pero el caso es que en esos 20 minutos hay veces que pues no tenemos tiempo para perderlo, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando, sí chicos, vamos a estar estudiando para las recuperaciones que me cago en vuestra... No, a ver, que podéis estar estudiando, podéis estar lo que queráis. O sea, el caso es que podéis estar haciendo cualquier cosa. Mi truquillo que os he explicado antes, creo del deporte, es que pues salgáis de la bañera, os secáis los pies, esto se os va a quedar pegado en la piel, ¿vale? O sea, la masa esta se os va a quedar pegados. Entonces, ¿qué podéis hacer? 100 sentadillas. Pero vamos, que tenéis que hacer la sentadilla bien. Si no podéis 100, hacer 50. Entonces, ese era mi truquillo. En esos 20 minutos podéis hacer una rutina de deporte, cualquier cosa. Búscate en YouTube. Os voy a dejar igualmente en la descripción tres vídeos que uso yo. Que para empezar, un día sí, un día no está bastante bien y luego pues puedes llevar la rutina de todos los días, así que ya hasta una vez pasan los 20 minutos, pues te lo puedes aclarar con agua, luego te pones así el gel y ya te digo que si te va a quedar la piel que te vas a enamorar, a mí me encanta el tacto de la piel, o sea ya aunque vaya sin depilar de hace dos años, pero mola muchísimo porque está muy suave por culpa de este miembro de aquí que es el aceite, te amo aceite te amo te amo, te amo a veces, no siempre, pero te amo Bien, pues una vez que os lo aclaréis con agua y queráis aclararos con agua y jabón, con el agua y jabón te depilas y luego se te va a quedar la piel muy bonita. Si queréis depilaros, es un truquillo que uso yo, ¿vale? Si queréis depilaros y pues ver más resultados igualmente, pues cuando estéis así sin depilar y queréis depilaros ese día, lo que tenéis que hacer es simplemente os hacéis esto, esperáis, en plan la rutina de esto, os aclaráis con agua y con el jabón os ponéis el jabón y paséis a depilaros. Os lo laváis otra vez y luego cuando salgáis os lo secáis y vais a notar la piel... Aparte de suave, porque os acabáis de decir, estará muy suave por culpa de este, este producto de aquí que estáis viendo, ¿vale? Y ya os digo, si os sobra productos, lo podéis echar por la cara porque yo también lo hago en plan... A ver, lo que hago es, me madurno todas las piernas, me embadurno por aquí y me embadurno los brazos. Entonces, ¿qué me queda? La cara y el cuello. Pues lo hago por la cara y el cuello lo dejo. Entonces, ¿qué pasa? Que parezco yo aquí un conguito. Pero no me importa. Entonces, si os lo vais a poner por la cara, pues puedes subir esta foto a la historia en plan... Te pones así, así, te haces una foto y yo con todo el café. Pones arroba Lara Fructuoso, hashtag fructuremedio casero y ya está, y yo veré esa historia y la compartiré En mi perfil, así que nada, os repito hacer esto tres veces a la semana Un día sí, un día no, un día sí, un día no Veréis resultados a las dos, tres semanas Así que nada, espero que os sirva mucho, que le deis Bastante uso, que me digáis si os va haciendo Efecto cuando ya la pasé un mes, dos Tal, y si veo que os gusta mucho este tipo de vídeos Os lo puedo volver a hacer otro día, en plan Otro vídeo así más nuevo, con otro tipo De remedio casero, porque tengo una libreta llena De trucos caseros para el pelo, para la cara, para las piernas Para todo, y ya está, así que deja tu like Si te ha gustado, si te ha funcionado me lo puedes comentar en los comentarios dentro de un mes, dos, no sé cuánto o si alguna vez has probado esto, pues puedes poner tu experiencia y tal. Y nada, creo que ya le he dicho todo creo que no se me olvida nada. Importante bebe 3 litros, 2 litros y medio 2 litros de agua al día para mear mucho y expulsar todos los líquidos retenidos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!